Una pandemia terrible nos ha atacado, por eso puede que más uno se haya frustrado. Sin embargo, no debemos de haber olvidado que somos el futuro de la tierra que siempre hemos amado. Y es por eso que debemos estudiar para nuestro Perú. Adelante, sacar a todas las personas, poder ayudar. Todo eso pese a lo que se nos venga a presentar. La educación es un factor fundamental, puesto que sin ella todos estaríamos fatal. Con Aprenda en Casa el virus vamos a enfrentar la nueva educación denominada virtual Y en esta ocasión yo voy a presentar Los aspectos valiosos que yo tengo en mi hogar Los que yo descubrí en el campo familiar Y ya sin nada más, vamos a comenzar Todo estudiante desarrolla autonomía Demostrando que el aprendizaje Sea la cosa mía, por eso yo estudio Con mucha alegría, para ser la persona Que siempre quería, estoy con mi familia Por mucho más tiempo, además Desarrollo más de un talento A así que seguimos estudiando Poco a poco yo ya, estoy mejorando mis padres ahora mismo son como mis maestros, o sea, ellos me enseñan los valores que ahora necesito Yo ahora mismo quiero que se pase todo esto, pero mientras dure a mi mente exito La disciplina y la responsabilidad son cosas que podemos desarrollar Además de hacer las cosas con más creatividad, de no dejo un amor incondicional Otra cosa valiosa es que del virus nos cuidamos, además protegemos a quienes más amamos Son cosas que sin saberlo disfrutamos, así que no es tan malo como nosotros pensamos Sigamos estudiando, que la educación vital no es mala porque nos va uniendo más con nuestra familia. Sigamos firmes que todo va a